a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano para este miércoles 21 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es así como también en nuestras redes sociales. Usted también nos puede seguir a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con los titulares. vicepresidente Jorge Glass apareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción definió cinco ejes de acción. Ecuador ahorra 21 millones de dólares en la compra de medicamentos para tratar el cáncer. Y en lo internacional, explosión en Estación de Bruselas es considerada ataque terrorista según autoridades. Les contamos que hace pocos minutos el vicepresidente de la República, Jorge Glass, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde dio a conocer su gestión en el gobierno y se refirió al caso de corrupción de Odebrecht. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. Y creo que debemos buscar legislaciones internacionales para que ningún corrupto se pueda esconder en ningún país del planeta y responda ante la justicia de cada uno de sus naciones nadie está por encima de la ley el que ha tomado un dólar del erario nacional tiene que responder ante la justicia un dólar es demasiado insisto ante esa, ese desafío político que lo mantengo además de que me auditen por el resto de mi vida cuando deje de ser servidor público mi patrimonio cada dólar como ha sido todos estos años tengo dos auditorías patrimoniales mi patrimonio sí es público no es como otras personas mi patrimonio es público y las, las empresas offshore y las cuentas afuera, a ah, no ha tenido, pero otros sí tienen. Queremos hablar de la verdad. Señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. ¡No es GLAS! Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y el de mi esposa. Yo no tengo cuentas en paraísos fiscales. Revisamos otros temas. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, quien informó sobre el concurso de selección del excontralor Carlos Poli. La comparecencia estuvo marcada por la exposición de la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, en torno al proceso que se llevó adelante para la selección del contralor Carlos Poli. Nuestro rol como consejo es justamente facilitar a los ciudadanos para que elijan a las autoridades, y esa es la esencia del mandato constitucional. En este marco, González precisó que el proceso duró seis meses y que en él participaron 100 veedores acreditados para hacer seguimiento del mismo. También se refirió en torno a las impugnaciones recibidas. Se presentaron tres impugnaciones. Estas impugnaciones no tenían nada que ver con ningún caso de corrupción. Enfatizó que la elaboración de preguntas estuvo a cargo de un grupo de catedráticos de varias universidades del país y que las mismas estuvieron custodiadas por un estricto sistema informático de seguridad. Son los catedráticos quienes elaboran el banco de preguntas. Lo hacen a través de un proceso de extrema reserva con una cadena de custodia de vigilancia, incluso por la fuerza pública. Tras la exposición que duró cerca de una hora, hubo espacio para las preguntas y las reflexiones de los legisladores. Fue el caso de la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, quien consideró necesario plantear una reforma integral a la Contraloría General del Estado. Porque, como les digo, en el 2008 lo que hicimos fue coger la Contraloría y moverla y ponerle una nueva función que era la función de transparencia y control social. ¿Pero qué pasaba con los mecanismos internos? Asimismo, planteó el impulso de un sistema de transparencia y control social para, en conjunto con el Consejo de Participación, cruzar información entre instituciones. La sesión de la comisión fue suspendida, quedando pendiente aún la respuesta a las inquietudes de varios asambleístas, así como la exposición de las acciones concretas que ha llevado adelante el Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción en los sectores público y privado, entre otros, son los ejes que definió el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante su segunda reunión de trabajo. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantuvo su segunda reunión de trabajo, en donde definió sus cinco ejes conforme a sus ámbitos de acción contemplados en el Decreto Ejecutivo número 21 del 5 de junio de 2017. De igual manera se establecieron los roles que desempeñará cada uno de sus miembros con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y los sectores público y privado en la gran cruzada nacional contra la corrupción. Los ejes en los cuales trabajará el Frente son la lucha contra la impunidad, promoción de la transparencia, educación y reflexión en valores, combate a la corrupción en la gestión privada y combate a la corrupción en la gestión pública. Los mecanismos y estrategias de implementación de estos cinco ejes serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, la primera semana de julio, de conformidad con la agenda presidencial. En la próxima reunión prevista para el 26 de junio, el Frente aprobará el cronograma de reuniones con representantes de los sectores público y privado, con miras al levantamiento de información y recopilación de insumos y propuestas para la implementación de la estrategia nacional por la transparencia y lucha contra la corrupción.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 Ahora existe un concurso público y transparente para democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les contaremos sobre el ahorro que produce al gobierno nacional la compra de medicamentos.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 El CONADIS y el INEN firmaron un convenio de cooperación técnica interinstitucional con el cual se formularán y revisarán las normas para el ámbito de discapacidad y accesibilidad universal. Con el fin de unificar esfuerzos y recursos para crear una red de normalización, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permita formular y revisar proyectos normativos para el ámbito de discapacidad y accesibilidad. Creo que el convenio que vamos a ampliar directamente ahora es lograr principalmente el que ya creamos una red. Justamente para seguir creando normas nuevas que permitan de acuerdo a lo que va haciéndose en el diseño universal, por ejemplo, para playas accesibles. Importante, por ejemplo, para el mobiliario, para los chicos con educación especializada que de pronto se necesiten hacer adaptaciones, para seguir hablando en el tema de la inclusión de parques recreacionales la adaptación y la adecuación justamente de esas medidas que permitan el libre acceso la información y la comunicación de las personas con discapacidad. Actualmente el Ecuador cuenta con 21 normas técnicas INEN sobre accesibilidad universal, las cuales brindan a los profesionales de la construcción y al público en general los requisitos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad. Cuando nosotros pensamos en el concepto de accesibilidad, es el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a donde se quiere alcanzar y a todo lo que nosotros deseamos lograr para todas las personas. Por su parte, Eva García, ministra de Industrias y Productividad, indicó que se continuará trabajando para que el sector industrial del país tenga espacios accesibles para todas las personas. En el ámbito de nuestras competencias, seguiremos promocionando e impulsando que las industrias del país cuenten con condiciones físicas y de infraestructura adecuadas que permitan la inclusión de las personas con discapacidad, sumándose así al proceso del cambio de la matriz productiva y con su trabajo, participar de la Cruzada Nacional de Construir una Sociedad con Prosperidad para Todos. Con este convenio, los delegados del CONADIS actuarán como secretarios técnicos de cada comité, los mismos que validarán las normativas propuestas. Por su parte, el INEN brindará la asesoría técnica y el apoyo a los comités con la finalidad de realizar una adecuada adaptabilidad de la normativa sobre accesibilidad universal en el Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 con la implementación de algunas maquinarias de láser y otro tipo de maquinaria para poder brindarle a nuestros clientes una mayor calidad a nuestra, en nuestras artesanías. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. Hola niños. En estas vacaciones mis papis nos llevaron al Limoncocha. Que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimas limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote.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 Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional En el internacional les contamos que una explosión en una estación de tren en Bruselas es investigada como un ataque terrorista, mientras que la policía de Brasil concluyó que el presidente Temer incurrió en delito de corrupción pasiva. Estas... La explosión en una céntrica estación de trenes de Bruselas está considerada un ataque terrorista, según dijo el martes un portavoz de la Fiscalía Federal Belga. Según el Ministerio Público, alrededor de las 20.30 locales se produjo una pequeña explosión cerca de la turística Gran Plaza, tras la cual soldados dispararon contra el sospechoso cuya muerte fue confirmada por las autoridades. Uh, bajé las escaleras para regresar al punto que tenía que ir y ahí escuché a alguien gritando. Y en algún punto gritó a la a y voló la maleta que tenía. De ahí seguí bajando, dando la alerta de evacuación a toda la gente posible. Y él estaba ahí, justo detrás de mí, a dos metros de las escaleras y todavía tenía puesto un cinturón. Según el portavoz, el cuerpo del hombre cuya identidad se desconoce por el momento continuaba en la estación de trenes. La estación fue evacuada y el tráfico ferroviario interrumpido, al igual que el servicio de las líneas que conectan con la estación central. Las calles cercanas a la plaza fueron acordonadas. Europa se encuentra en alerta después de que el lunes un hombre atropellara a musulmanes cerca de una mezquita en Londres y otro atacante muriera en un atentado fallido en París. La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Michel Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva, según un informe preliminar divulgado el martes por el Supremo Tribunal Federal. El documento debe servir de base a la Fiscalía General para pedir formalmente el procesamiento del mandatario, quien actualmente se encuentra de visita en Rusia. El informe se refiere a la relación entre Temer y el diputado suspendido, Rodrigo Rocha, actualmente encarcelado, quien fue filmado transportando una maleta con unos 150 mil dólares entregada por un ejecutivo del gigante frigorífico JBS. Según la policía, la evidencia que indica la corrupción pasiva es irrebatible por el silencio de Temer, quien se negó a responder un interrogatorio por escrito para esclarecer los hechos. El informe policial acusa a los directivos de JBS de corrupción activa y a Temer y Rocha de corrupción pasiva. El presidente enfrenta llamados para que presente su renuncia desde que se reveló, a mediados de mayo, la grabación de una conversación en la que parece dar su consentimiento ...al pago de sobornos para comprar el silencio de un diputado preso. Portugal sigue su lucha contra el fuego y empieza a enterrar a sus muertos. Lejos de remitir el mortífero incendio que se inició el sábado en el centro del país, avanza hacia el norte. Las autoridades se han visto obligadas a evacuar 40 aldeas amenazadas por las llamas. Este miércoles comienzan los funerales de las 64 personas que han perdido la vida con la presencia del presidente y el primer ministro de Portugal. 160 personas resultaron heridas, 7 están graves. Las altas temperaturas de hasta 43 grados ayer y los fuertes vientos están dificultando las tareas de extinción. Más de 3.000 efectivos entre bomberos, miembros de la Cruz Roja y del Ejército libran la batalla sobre el terreno. Cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Urgencia Española y de una docena de aviones enviados por España, Francia, Italia y Marruecos. En el aire muchos interrogantes como por qué la llamada carretera de la muerte no había sido cerrada a la circulación. Casi 40.000 personas acudieron el martes al lanzamiento del partido Unidad Ciudadana de la expresidenta argentina Cristina Kirchner en Buenos Aires. No desunamos, unamos porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. Y las próximas elecciones, mis queridos compatriotas, son parlamentarias. Kirchner ofreció uno de sus discursos más breves en el estadio de Arsenal ante gritos que le pedían que se postulara a senadora en las elecciones legislativas de octubre. La exmandataria no dio respuesta a la petición cuando el plazo para presentar su candidatura vence el día 24 a medianoche. En el evento criticó las políticas económicas de Mauricio Macri y presentó personas que han perdido empleos, subsidios o de grupos vulnerables en medio de la creciente pobreza en Argentina.